Hola, ¿qué tal? Ramitas del canal, aquí Capri novio para ustedes. Hoy estamos en un escondite de un pixel con Let's Hola, alexi ¿cómo estás? Hola, ¿cómo, está, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes. También estamos con Betofi, primera vez que lo traigo al canal, bro. Hola, ¿cómo estás, Graplay? Sí, sí, gracias. Hola, ¿cómo estás? Sí, sí, sí. Y también estamos con Filetico, Dani Hola, está, Capley! ¿cómo estamos? Bien, papu, les explico la, les, les explico la regla del fuego. Vamos a hundirle a este dispensador. Van a salir unas lanas. El que le toque verde, pues se van a tener que esconder en este minimapa. Miren qué bonito. Yo quiero oh. las rojas. Ajá. Y la roja. Voy a hacer una hormiga. Y si le llega a salir la lana roja, tendrán que matar. Bro, bro, todos. yo quiero la lana la roja. Yo la yo... quiero, yo la quiero. Entonces, ¿quién eh... la primero? Pues yo, yo, yo voy de primero, papu. A ver, a ver, a ver, primero a ver, las lanas.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 Bro. ¡Oh! Pero camino muy lento, bro Tenemos que ponernos chiquiticos acá dentro del mapa Así que vamos no, a contar Y escondemos Uno, vamos al paso una tortuga, 3, 4 ¡Oh, <risa> sí, Nos escondemos aquí el, el, donde hay un mono ¿Cómo se llama este mono? Ah, no, ¿Sí? esa es una casa esa casa, esa es una casa. Aquí, aquí, aquí. Aquí tenemos buena vista. Siete. No, la no, va a terminar, ya terminó. Ocho, nueve, diez. ¡Allá voy! ¡No! Ahí está, bro, bro, no, bro. No. Sí, lo estoy viendo. ¿Dónde? ¡No, pero no es el cohete, bro! ¿Qué les voy a hacer? Pensé bro. que era dulce. Venga mi la otra ¿Tengo, posición! Tengo opción, ¡Nos quieren salir! ¡No, panita! ¡No podemos salir, bro! ¡Yo no quiero ser! ¡No, panita! No no. ¡Están aquí! ¡Espera! ¡Voy a olerlos! ¡Huelen a otakus! ¡No, bro! bro. ¡Uy, no, ah, no, no, ¿sí no, no, no, no me bañé. ¡No me bañé, hoy! ¡No me bañé hoy! Bro, bro, no, bro, bro, no, bro, me bañé, ¡No, bro! ¡No! ¡Tal vez están aquí! ¡Hola! ¡No! ¡Está ¡No! ¡Corre, panita! ¡Corre, corre! ¡No voy corriendo! ¡Adiós! Uy, uy, pero, oye, la no Yo me con este, corre corre, corre. corre Únete a mi legión, Betofi. Te, te llevo con los te llevo con los están aquí. No, no, a Betofi, no. ¡No! ¡Qué ¡No! de mí! Pégale, pégale, ahora cómo yo bajo. No, vale no paré no tengo bien había no no quédate tengo miedo no tenemos rodeado entrégate. la no voy a entregar no viene el camino corre hombre corre quítate de acá no vienen dos personas no, me han matado. ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Gapley, dónde estás? No, no, panita, no, yo no quiero salir de su tiempo. ¡Escapa! ¡No, no panita! No, ¡Vamos! No, chicos, ¿por qué me mataron? Yo tenía que ganar esta partida, no. Jamás podrías ganarme no, menos con esto. No, ¡Peto, mira! No, ¡Peto, ¡Y no. ustedes. Me traicionaron, se fueron al bando de él. O sea, Panita era la mejor opción. Lo mató todo, pero. Travia decisión Bueno, chicos, ahora como a Lexi ya le tocó encontrar. Se quita una lana, eh, y nada más quedaría entre Betofi, Dani y yo. Solo a, el el a ver, prueba. Bro, bro. A yo, ver, yo voy a a de bro. primero, yo voy de primero. Esta yo voy de primero. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Trán! ¡Eh! ¡Bro! Buena, ¡Dale, buena, buena! ¡Yo quiero rojo! Oh, ¡Dale, dale, dale, no, no, ¡No, no, no, no, no, voy yo! ¡Voy yo! ¡No, no, no, no, voy, ya, voy, ya, voy dale, yo! ¡Dale, voy yo, voy pues, yo dale, dale dale. dale, dale, no, dale dale no, no, no, no, no Betovi, cambiamos, Betovi, Betovi, Bro. Betovi, Betovi, Bro. Betovi No, no, no, no Me toca a mí encontrarlos Betovi, Escóndanse. Betovi Te lo cambio te, lo cambio, te lo cambio, te lo cambio eh, Ay, Bueno, Dani, eh, ah, te eh, toca a ti Nos va a pegar, creo que nos va a doler Es pero... que, es que Alexi me la debe Uno, dos Tres fácil, Cuatro No, ahí no, ahí no, ya nos escondimos sí. ahí no no no, no, no, no, no, que por acá puedo irme Andes Seis, seis no, a mí, Ay, no, nada, vale. no dije nada, no dije nada, no dije nada. Ese es un escondite. ¿Qué? ¿Mi? No, no, no, nadie, nadie dijo nada. Ah, vale, vale, vale, vale. Sí, vale. eh, eh, yo me voy a esconder en el jacuzzi. ¡Uh! pero no lo digas. Dijeron no. chapuchi Oh no, ya lo vi, ya lo vi. Qué miedo. Oh, no el gigante. ¡Bro! No, capri, Ya lo vi, ya lo vi. Corre, corre, cable, corre. ¿Quién entra, mío? Pero digo mucho no, miedo. Dani, Dani, si no lo mata, si no lo mata, si no lo matas, te sí digo dónde está Beto. ¿Qué no, pedo, no, qué no pedo, no ¿Qué no pedo? No Beto, Beto, Beto, Beto? Beto, Beto. Beto, Beto. querías a Alexis? ¿no? Sí, está allá arriba, mira en la nube, ahí arribita. En ¿Arriba esa qué? Nube, arriba, ahí que está, que está en la nube. <ríe> Alexi, <ríe> baja de ahí ya. De arriba, no hay si nada. Se nube, arriba, con ¿eh? razón, la nube blanca donde no te veía. <risa> ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? no, no, papu, soy un genio, Soy ¡Ah! tremendo eh... genio. Va, va, Papu! va. Soy un genio. Corre, corre, corre, corre, corre, corre. Vamos a sí, sálvate, bro. Vete para acá. Hola. Oh. ¡Viene por mí, por mí, viene por mí! por no por qué te veo acostado, bro! ¡Alexi, no te y no, no, no! no no, no! ¡Alexi! ¡No, no! alexi no por qué te No, y y aparte se puso oscuro el cielo, bro. No, no, no. Mira, Los... la ¡Ah! La... ¡Qué miedo, bro! ¡Viene Dani! ¡El macho! ¡Mira, Dani, mío! ¡Chola, cabre! ¡Vale, corre, corre, corre, corre! ¡Mira, mira, espera, espera, Dani! ¡Espérate, espérate, espérate, espérate! Dime, dime, dime, Si tú, si tú me dejas vivir, te doy, te doy un filete, un filete bien cocinado, bro. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, mí qué me da. Mira ya, mira ya. Y te lo doy. Mira, mira. No, ¡Quédate! ¡Quédate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Me hable! ¡Qué te dio! ¡No! ¡No se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 no. A mí no me ofreciste un buen trato y a Dani bueno, Dani lo soporta. Filete sí, sí, a mi sí sí, sí, un filete. un no. no. filete, bro. Mira, no. un filete. No, No, no. Ese Alex ¿Eh? está tiene rabia Alexi, bro. Anda matando bro, me mató. Bueno, Ranita. Ahora ya que le tocó a Leche y a Dani, crack, que bueno, le había tocado a Betofi pero cambiaron. Nos toca. ¿Sí? ¿Qué le va a tocar? Entre Beto. Entonces me toca bro? a mí. No, ahora sí yo no te le voy a cambiar a nadie. Voy, voy. Ah, no, no. No, no yo voy de primero, bro. Ya todos le dieron de primero. Ahora voy, pero, yo. No voy yo. Vale, vale. Yo, yo, te va a tocar por eso. No. No, bro. Se a de todos, guacho, no, se Dani, Dani, ¡Dani! ¡Dani! ¡Dani! ¿A ti que te encanta el color rojo, lo quieres? Eh... Okay, eso, ¿Cómo no te puedes? Es tremendo, bueno, bueno, bro, yo bro, encuentro, bro, bro. yo encuentro, vayan a esconderse, vayan a esconderse, yo encuentro Corren, corren, corren, corren ¿Y si nos escondemos en la piscina otra vez, chicos? <risa> oh, ¡Pero cae no no, ¿Pero tú no eres malísimo para esconderte? Uno, dos... Bro, que la letis se ahoga en la piscina. 5. Ah, que no sabe nadar, es ¿cierto? ¿sí, se se ahoga Oye. Oye. Yes. Ya está. No, no, es tú, no me es amigo, se no. me no, Ahora voy. Mi, mi, mi, mi, mi. ¿Dónde uy. estarán? Uy, un cohete. A ver. Ahora yo por aquí escondido. Oye, capri, bonito, cutis No, bro, no, amigo. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Vamos, ¿dónde está Danny Krav? <risa> Danny, no había visto. El karma, el karma. Corre, corre, corre. corre, corre, corre Danny corre, corre. está metiéndose a una casa. Pero, cállate, cállate. Crabbe ya había alguien ya había alguien ranitas. no voy a decir nombre pero vi alguien alguien ¡Uy! Dani bien no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, bien bien ¡Vamos! no! bien bien bien bien no vamos aquí está bien bien aquí está bien bien no no no que bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien no no no no que mataron! ¡Que mataron! bien bien bien a bro, bro! ¡Bro, bien Dale, vamos ¡Quieres pelear, ah, perro! Ahora. ¡Eeeh! Ahora, ¡No! Ve, ve, ve, ve, ¡No! Para ¡Ve para acá! Y Alexi no ha hablado, ¿eh? ¿Dónde estarás? <risa> pero, ¿no? Yo estoy en modo de camuflaje ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entonces Alexi está <risa> en ¡Panita! No ¡Esta fuente! ¡Esta fuente tiene algo muy extraño! ¡No sé! ¡Eh! eh ¡No! ¡No! Te digo dónde está Alexi ¿Sí? Te digo dónde está Lexi Más vas a vivir ¡Eh, es a Valencia ahí Pero Es por uno, ¿tú por uno! ¿tú por uno! Topi, no. me, ¿tú me ¿tú me Ni... no, por primero me, no, me, me, te... no me matas y después me vendes Espera, Camila No, ven No me hagas nada me Hazme trato, trato, dame trato Primero mata a Dani, después me matas a mí Sí, sí, sí, sí, sí sí. ¡No, no, no, no, Juanita, igual te va a matar acá <risa> okay. Okay. Ahora intenten alcanzarme, Pringo, <risa> se no <va a> <risa> <¿Cómo? risa> Ale... <risa> corre, corre, Alexis se estaba rastrillando las nalgas <risa> en el suelo, no sé cómo, pero <risa> se las acaba <risa> <nalgas, rastrillando. risa> para correr más rápido <risa> sí, claro se perdió vamos, vamos. se perdió Ah no es que hola se... la chi ¿Pues, pues? hola no, bro somos ¿Qué? varios contra eh. él no me pero bien, cómo yo? corre ese perro ¿Cómo vamos se conoce bro ¡Ey! ganamos para chicos! ya bueno uh! somos los mejores papu